Hola chicos de Play Movie, soy Mim Silva y bueno, acabamos de ver Leal y ¿quién mejor que los fans para decirles los cinco puntos de esta película? People think walls separate us. also bueno como ya saben leal es la tercera parte de la saga divergente y en esta ocasión nos van a hablar ya saben de 3 de 4 pero de su vida fuera del muro cómo es salir al mundo exterior qué es lo que les depara y qué es lo que va a pasar con chicago mientras ellos están fuera Oh. Y aquí tenemos nuestro punto número uno Con estas chicas que se ve que son súper fans de Leal Así que cuéntenos ¿Qué es lo que más les gustó de la película? ¿Cuál es su punto número uno? Cuatro <ríe> Cuatro <ríe> Ok, estamos súper enamoradas de cuatro Está demasiado increíble, es algo que no te esperas, de verdad. Es algo impresionante y es la mejor, una de las mejores películas que he visto. Tienen que verla en definitiva. ¿En serio superan las otras dos? No, bueno, o sea, las tres son perfectas. Son. Bueno. Es que va a estar hogando a la luz. ¿Estás seguro que quieres hacer eso? ¡Va, va, va, va! Estas personas ahí nos han dejado en una caja por 200 años. That is not someone I want to engage with. Vamos con nuestro punto número 2 y... Dinos, ¿cuál es tu punto de la película? Ay, no sé, yo creo que todo, todo me dejó absolutamente choqueada. Ni siquiera pude como describir cuál fue mi escena favorita, pero definitivamente los mejores momentos fueron los de Tobias y Todos estamos enamorados de cuatro. Este, Bueno, mi punto de vista sobre la película es que es emocionante. No puedo decidir una entrega entre todas porque cada una tiene su punto magnífico y no puede superar una a la otra porque cada una tiene su, su esencia y hace algo que le hace especial. Bienvenido rival es el evento más emocionante que algunos de nosotros hemos conocido ¡Hola, 4! ¿Cómo no saben quién somos? Nuestra tecnología de seguridad es centros antes de todo lo que han conocido No hay nada creepy sobre eso Vamos con nuestro punto número 3 Estoy en medio de dos chicos coquetones que nos van a decir sus puntos acerca de la película bueno, creo que mi punto es de la película, es que es genial, de verdad. No importa si no has leído los libros, si no eres fan, desde el primer momento le vas a agarrar la onda, te vas a enamorar de los personajes, la música, los efectos especiales, la banda sonora. De verdad es que es una película 100% recomendable. ¿Qué opinas tú? No, pues es muy genial cómo, cómo transforman todo lo del libro, pero yo creo que sí sigue siendo fiel al libro, aunque no sea completa. sí, a pesar de todo y al final sin palabras. Yo me la película, pero francamente en las dos primeras sentía que le hacían falta un poquito de romance y en esta vi todo el romance que necesitaba, por Dios, me enamoré de Cuatro otra vez. O sea, leí todos los libros y me volví a enamorar muchísimo más y pues ahora con ganas de violarlo, pero pues... O sea, ya. Así que cuídate Cuatro. Creo que tengo la mano de eso. En 200 años, the greatest scientific minds have han vivido aquí para testar una teoría. Vamos con nuestro punto número 4. Bueno pues la verdad es que me gusta cómo se van desarrollando las escenas a lo largo de la película Me encantó todo, los efectos, estuvieron súper genial En serio, las actuaciones son súper geniales Todo es lo que, todo es inesperado en la película y es súper genial En serio, les recomiendo que la vean Oficialmente aquí en México sale el 18 de marzo Y estos chicos ganaron para venir a la premier como los estirados team Yo, a ver, ¿Qué onda? Y nos van a decir su punto de la película Primero, bueno, hay que definir una sola palabra: sorprendente. Definitivamente se van a llevar una sorpresa increíble, es totalmente inesperado. Sí, bueno, para todos los fans tienen que estar muy atentos porque hay una frase que está idéntica al libro, así que tienen que correr y verla. Es wow, genial. La pasión o el amor, el romanticismo de cuatro con contrices, inigualable. Machima, lo que más me encantó de la película y les invito a que la vengan a ver, es hermosa, preciosa. Finalmente tenemos aquí estas chicas Que se ve que son súper fan de Leal Para decirnos Nuestro último punto Vamos con el punto número 5 ¿Qué fue lo que más les gustó de la película? ¡For esta buena Creo que las chicas debemos verle al para darnos un taco de ojo. <muchas> hasta aquí nuestros 5 puntos, les dije quién mejor que los fans de Leal para decirnos qué tal está la película no olviden que si quieren ir a verla pueden ir a Cinepolis VIP Cosmopol y porque nosotros queremos seguirlos consintiendo pues ya saben, ahora tenemos unas hermosas tazas de Zootopia cortesía de Disney para ustedes lo único que tienen que hacer es ver la reseña decirnos cuál es el punto número 3 y enviarlo inmediatamente a este correo Será quien tenga el correo número 5 Así que ya envíen su email Para ver quién es el afortunado Muchas gracias a nuestros amigos De Corazon Films por dejarnos ver la película Y dejarnos convivir con los fans Para que hicieran este Play Movie posible Y a todos los que no pudieron asistir A la Premiere y que tienen ganas de premio Estén muy pendientes de nuestras redes sociales Y de nuestros videos Porque habrá más regalos de Leal Esto ha sido todo Soy Mim Silva, hasta la siguiente película